Eh, inició esta pandemia por darle seguimiento y, se, eh, y seguir invitando, seguir incitando a la población de que debemos nosotros pues, cumplir con todas las normas de bioseguridad que han establecido las autoridades sanitarias, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Como por ejemplo, el uso de las mascarillas, la importancia que tiene este objeto, este artículo, que es lo que nos protege a nosotros eh, boca y nariz para evitar que esas, esa, esa saliva ¿verdad? que nosotros expulsamos pues pueda eh, contagiar en el su, caso que estemos ¿verdad? contagiados del COVID-19. El distanciamiento físico, que es otra de las acciones que debemos nosotros tener pendiente y que en nuestro país nos hemos, en los últimos tiempos nos hemos caracterizado por ser irresponsables y estar violentando y no cumpliendo con estas normas. Eh, en los últimos días nosotros nos hemos eh, eh, enfocado solamente a promover la importancia que tiene la vacuna. Una vez comenzaron a llegar las vacunas a la República Dominicana, y nosotros decíamos que ojalá que las autoridades eh, siguieran haciendo el esfuerzo para evitar que, se, que, que sigan fluyendo las vacunas y llegando al país. Así mismo lo han hecho. Han seguido llegando las vacunas en cantidades ¿Verdad? Suficiente como para que en agosto se tiene previsto que ya la gran mayoría de los dominicanos pues estén vacunados, estén inoculados. Y eso es importante. Ahora bien, reitero, nos hemos enfocado en lo que es la importancia de la vacuna. Por ejemplo, si ya yo me vacuné, si usted se vacunó, bueno, ya me vacuné, ya no tengo, ya tengo que soltar esto, ya tengo que no hay problema, puedo compartir. No, eso no es verdad ni es la realidad. Eso no es así. Hay que hacer una combinación y de hecho también entiendo que las autoridades deben combinar, hacer una sinergia, hablar de las, de, las, eh, eh, de las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, distanciamiento físico y una serie de acciones más, pero también cuando habla de la, de, de la importancia que tiene la vacuna, hay que es una combinación, vacunarse con mantener eh, las medidas de bioseguridad, de bioseguridad que ya están establecidas. De lo contrario, creo que entonces vamos a seguir en lo mismo. Por ejemplo, ya hay casos de personas que aún teniendo la primera o la segunda vacuna han dado positivo al, al COVID-19, lo que nos dice a nosotros que por un tiempo significativo vamos a tener que seguir tomando esas medidas. Entonces, es responsabilidad primero de nosotros, ¿verdad?, acatar esas medidas y segundo, de las autoridades para pues, intensificar la campaña de concienciación de los dominicanos, la importancia que tiene que nosotros, pues, sigamos cuidándonos aún después de vacunado. Tenemos que seguir cuidándonos porque los numeritos están ahí. Ahora veo que Salud Pública va a ser un operativo especial en Barahona porque hay una cantidad eh, significativa de contagio. Eh, en el día de ayer se dio, se dio esa información. Entonces, hay, en este momento se está trasladando una, un viceministro de Salud Pública a supervisar esa zona para implementar de inmediato un plan, ¿verdad?, para tratar de contrarrestar esa situación. En Barahona, en el Distrito Nacional y otras provincias eh, de la República Dominicana, pues hay numeritos que son preocupantes porque nos hemos estado descuidados. Como ya no estamos vacunando, pensamos, ya esto pasó y no ha pasado. Ahí están los contagios. Tengo eh, la información tempranito en la mañana que en el Distrito Nacional pues eh, hay eh, un alto porcentaje de ocupación en cuidados intensivos de UCI, o sea que también eso es preocupante. Entonces, eh, y, y, y, y en este sentido también seguirle invitando, seguir incitando, seguir motivando a los jóvenes la importancia que tiene vacunarse, porque al momento que estamos vacunados, si somos contagiados, si nos contagiamos del COVID-19, las posibilidades de que podamos salir airosos, ¿verdad?, de estas, cuando digo airoso, es que tal vez no haya que, que ingresarnos, no tengamos que pasar por un UCI, y mucho menos la otra parte que es peor, de entubarse y que pueda pasar lo peor, que es hasta la muerte. Entonces, no vamos a esperar que infectemos a su abuelito, a su mamá, eh, para entonces creer realmente que esto es una realidad. No espere que la desgracia llegue a su casa. Vamos a cuidarnos, vamos a cumplir. usted está en un ambiente donde hay numerosas personas, cuídese, ponga su mascarilla, trate de, de, de ese, que ese distanciamiento sea el significativo para evitar usted contagiarse. Es la única forma que tenemos de cuidarnos. Entonces, finalmente, en este sentido, es un llamado a las autoridades. Tenemos que ser más agresivos, pero la combinación, vacuna con prevención. Si nos vacunamos, tenemos que seguir eh, cuidándonos para evitar contagiarnos. Y finalmente... Una, una agradable eh, información que nos da tempranito a la mañana el doctor Luis Nelson Rosario, director provincial de salud, de que la, la, la ha estado asistiendo una gran cantidad de personas, incluyendo jóvenes, a los centros de vacunación que tenemos aquí en la provincia de Duarte. Eso, eso es una buena información y agradable, doctor, así que muchas gracias. Me dice que alrededor de unas mil personas en el ayer pues, se inocularon, se vacunaron, así que qué bueno que sigan asistiendo, que sigan motivándose para vacunarse porque de alguna manera y un porcentaje nos protege cuando tenemos colocado ya nuestra vacuna. Así que a cuidarnos aún después de vacunado para evitar que nos podamos contagiar de esta pandemia que todavía está entre nosotros. Así que vamos a la pausa y al regreso venimos con cinco minutos en contacto con los deportes y nuestros compañeros Ariel Núñez, además que ya la doctora Lidiana Velázquez y el doctor Octavio Lista ya vienen en camino para ese importante conversatorio que vamos a sostener nosotros en un momentito aquí en este contacto diario del día de hoy, que es viernes, la antesala del fin de semana. Vamos a la pausa.